En este vídeo vamos a hablar de la relación entre el consumo de energía y el Deep Learning en el procesamiento de lenguaje natural. Para asegurarnos de que todos entendamos de qué consiste, vamos a presentar algunos conceptos. El Deep Learning, aprendizaje profundo, es una rama de aprendizaje automático que se enfoca en mejorar el proceso de aprendizaje de las máquinas, intentando crear modelos para imitar el modo en el que los humanos aprendemos la información nueva. El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que ayuda a los ordenadores a entender, interpretar y manipular el lenguaje humano. En los niveles más bajos de los ordenadores, la comunicación no se da con palabras, sino que se da con millones de unos y de ceros encadenados que producen diferentes acciones. Entonces, si los algoritmos se inspiran en la estructura del cerebro humano y se diseñan para aprender a reconocer patrones, del mismo modo que nuestro sistema nervioso, ¿cómo disponemos la estructura de red para este aprendizaje? Pues interconectando switches de red para imitar redes neuronales. De hecho, la palabra profundo hace referencia a las diversas capas de redes neuronales que se acumulan con el tiempo. Todos estos switches consumen energía, por lo que el auge de su uso ha despertado cierta preocupación por cómo desostenible es esta tecnología, hablando en términos de emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, los expertos vaticinan que la huella de carbono generada por el aprendizaje automático se estabilizará y después disminuirá. Empresas como Google ya aplican las 4 M's. Model. Elegir modelos de Machine Learning eficientes. Con ellos se puede reducir la computación entre 3 y 10 veces. Machine. Utilizar procesadores y sistemas especializados para el aprendizaje automático, en lugar de procesadores de uso general, puede mejorar la eficiencia energética entre 2 y 5 veces. Mechanization. La computación en la nube frente a los centros de datos físicos reduce entre 1,4 y 2 veces el consumo de energía por su preparación para la eficiencia energética. Map optimization permite a los clientes elegir las ubicaciones que disponen de la energía más limpia, reduciendo así entre 5 y 10 veces la huella de carbono.